de ley que a 55.530 del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego sobre las situaciones que debe llevar a cabo el gobierno galego en relación con el estado de conservación en que se topan o patrimonio histórico los bienes inmuebles catalogados en el Consejo de mondariz Balneario. Si estamos de acuerdo podemos pasar a la siguiente y después retrotraemos. Pasamos entonces a la siguiente proposición de la ley, que es 55.600 de azoito del Grupo Parlamentario Mixto sobre la actuación que debe llevar a cabo el gobierno galego en relación con el borrador durante el proyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Intercontinental de Empresa impulsada por la banca. Para presentación a defensa de esta proposición, tengo a palabra la palabra el señora Vázquez Verao simplemente que estará más desordenado, pero nada, que o sea... Eh, a idea de traer este debate a comisión, pues es porque considerábamos que ese sorpresivo anuncio de anteproyecto de ley, por lo cual se, se, da, se, se pretende reconocer una universidad de privada en no un país... Considerábamos que no fue debatido suficientemente en no el Parlamento, precisamente por esa sorpresa que, que causó a su exposición pública. Si sabemos hubo una resolución, no debate do Estado da Nación de este ano. No concordamos con ella, votamos en contra por ser una declaración de intenciones. No es que no concordáramos con sentido de da, da resolución aprobada, sino que nos parece que una declaración de intenciones. E, Desde luego, o que también, eh, al final, pues sí, non concordamos no concordamos en el sentido de que consideramos que el sistema universitario galego público es suficiente para garantizar esas necesidades formativas, educativas. No hay de universitario investigador do noso país, sen de nuestro país en eh, necesidad de impulsar una universidad privada. Así, además, también consideramos que asuntan no estivo a altura de su papel a respecto de las universidades galegas. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues por las propias formas, porque tres días antes de publicar o anteproyecto en no inicio del curso académico, Feijón informó a los reitores de que esto se iba a poner en marcha tres días antes. ¿no? Después también por el contexto, ¿no? le vamos a nos, eh, nos que por parte de Ayuntas se imponen esas famosas cláusulas de estabilidad que impiden su pues, aumento de alumnado en no el sistema universitario galego, que impiden ofertar o modular titulaciones que tengan mm, demanda, tanto formativa como por lo luego después mayor empleabilidad. Y e que estamos también en un contexto, en las últimas décadas, de introducción de la propia banca en las universidades. Esto es un proceso que se ve muy claro, y e ya hemos debatido la cuestión de los préstamos para los para estudios universitarios, nomeadamente en los maestrados. E esto es un proceso longo, local, pues semellanos que a entrada en no el sistema universitario galego dunha de una universidad privada auspiciada por un banco, pues que no es a mayor nova, y e que afonda en pues, un contexto en no el que esto ya pues, se ve e, pues por otra parte, por la propia falta de concreción y e de claridad tu anteproyecto de ley, non? E por una chapuza en general, eh, por la falta de documentación preceptiva en este anteproyecto de ley. En primer lugar, pues, eh, ¿qué sabemos? Non? Porque el propio anteproyecto de ley pues, no es muy claro. Es una universidad privada impulsada por la banca, pero a través de su fundación. Sin embargo, tampoco se llega a acuerdo dopadroado padroado de esta fundación para creación de universidades. Eh, sería, segundo anteproyecto, anteproyecto, pues, eh, una fundación sin ánimo de lucro con sistema de bolsas y e ayudos propio, modalidad de presencial semipresencial y e dos ramas de conocimiento jurídico, social, ingeniería y e arquitectura. Pero que nos preocupa no es que falta, es la falta de concreción en este anteproyecto, a marche, de oposición de principio a la existencia de una universidad privada en no el país. Non? Eh, Empecemos pues por una cuestión que ya viñamos eh, eh, exponiendo. No hay a concreción de las titulaciones, que por lo tanto tampoco hay. A preceptivo plan de desenvolvimiento de esas titulaciones que el el real decreto por lo cual se, se crean centros universitarios. Non. O anteproyecto no permite avaliar en ton cales van ser las titulaciones, si se, se cumple la ley del sistema universitario galego y e se se puede cumplir esa propuesta de resolución aprobada no el debate del estado de autonomía sobre si va a col colisionar o no co, con las titulaciones que ofertan las universidades galegas. No existe, no hay concreción. Tampoco hay concreción, por supuesto, dos precios, linda vía de financiamiento o estudio económico sobre la viabilidad financiera, algo que se es exigible para los anteproyectos de ley. Sí, indícase que no va a suponer eh, ningún peso, los orzamentos de asunta, pero no hay memoria técnica ni económica financiera, ni sequer memoria justificativa sobre la propia presentación de do, eh, do anteproyecto. ¿Qué más? Pues no se cumple el procedimiento específico regulado por la ley del sistema universitario galego para creación de una universidad privada, por lo que decíamos de que no hay constancia de cuáles van a ser las titulaciones. No hay los informes de las instituciones que, según la ley del sistema universitario galego, son preceptivos. No hay programación de actividades, pues como di o real decreto que sin alabamos de creación de centros universitarios. No hay definido un modelo de gobernanza, no anteproyecto, no define claramente a su estructura. Otra cuestión que es preceptiva para a creación de una universidad privada, pues por faltar... Pois, por sinalar alguna otra cuestión que debatemos en la anterior iniciativa, no hay referencia a promoción de la lengua galega, que también es algo que el sistema universitario galego tiene obligación de, de atender. El eh, reitor de la Universidad de Vigo, se ha mostrado su preocupación a anos por la posible implantación de una oferta privada en no el sistema universitario galego, e pedía, lógicamente, el cumplimiento de la ley, por que el catálogo de títulos no fuera eh, complementarios a los dos sistemas universitarios galegos, siguiendo precisamente ese artículo 13 o punto G de la ley 6.2013, pero vendo anteproyecto no podemos determinar nada de estas cuestiones. Luego está el elemento pois, de fondo. Nos Consideramos que non é precisa unha universidade privada no es precisa una universidad privada en nuestro país, en la medida en que, como decía, el sistema universitario galego, las universidades públicas tenían capacidad de dar plenas respuestas a necesidades educativas y e formativas, con oferta que pois, este año superó en prazas a este alumnado que aprobó las pruebas de acceso a universidades. Asunta, o que debería hacer, aumentar o diálogo las Co, universidades galegas. En eso pienso que en la teoría estamos todos los grupos de acuerdo, tenemos aprobado cuestiones, eh, iniciativas en ese sentido, eh, pues debe pues, permitir adecuar esa oferta de titulaciones, eh, eh, permitir adecuarlas a esa demanda que durante estos años pues no se les permitió. No estamos en contra de, de que se cree una universidad privada no país, eh, mucho más estamos en contra de este proyecto pues que Efectivamente, podemos decir que es una chapuza por todos esos documentos que le faltan y e que son preceptivos, según la propia Ley Dispon, para eh, pues, iniciar un procedimiento de creación dunha de una universidad privada. Gracias, señor vázquez por un Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego. Señor Rodil. Gracias, eh, presidente. Eh, a ver, voy a intentar Fiar un poco a mi intervención en relación A la enmienda que nos, que nos eh, Presentamos. Presentamos la de sustitución Para darle lo que nos entendemos Un poco más de encaixe a, a, O fondo que nos compartimos la eh, iniciativa Que presentó el Grupo Mixto Y que ahora expuña que ahora a su Voceira. Nos coincidimos Plenamente en que un proceso de tramitación de un proyecto de ley está siendo Extremadamente opaco Y extremadamente opaco no solo con conjunto de comunidad educativa o de ciudadanía cuando se expuso eh, para consulta pública en la eh, web, en eh, no el portal de transparencia da, da Xunta de la Junta de Galicia, sino extremadamente opaco con esta Cámara. El nuestro grupo ha solicitado desde principios de este año que se nos remitiese todo eh, o expediente, toda documentación que componga o expediente de solicitudes para el reconocimiento de esta universidad de privada eh, que formuló a fundación, ¿no? a, a fundación dependiente de entidad de financiera a banca. Todo lo que se nos remitió a este grupo, e después podrá explicar... Gracias. ¿Podrá explicar o, o portavoz del Partido Socialista? Porque a nos responden nos haciendo eh, referencia al Grupo Parlamentario Socialista. No sé si ustedes también lo pediron o es que ya directamente en eh, la Junta en San Caetano pasase de todo eh, eh, no se sabe ni identificar los grupos por seu, eh, seu nome Y e todo lo que nos remitieron fue esto. Un folio. Hay más eh, páginas en blanco de entradilla que que realmente eh, documentación. ¿no? Básicamente, para sintetizar y eso que se nos responde, eh, a información que ya se nos remitió a nuestro grupo oralmente cuando preguntamos en diciembre de 2018 por esta cuestión directamente al secretario general de Universidades. No se nos da, por lo tanto, acceso a propuesta que formula eh, a Banca eh, de qué a su idea de lo que quiere eh, que crear. A tal punto, opacidad con esta Cámara y con este Grupo Parlamentario de Bloque Nacionalista Galego en concreto, llega eh, chega, que nos enteramos de algunos dos detalles de la propuesta de la Fundación a través de los medios de comunicación. O que es de verdad una falta de respeto, eh, creo de lealdade hacia una institución como el o Parlamento de Galicia Por ejemplo, no estemos conocimiento de cuáles son las dos áreas de, eh, de, digamos, las que quieren centrar la oferta formativa, que sería el ámbito de ciencia social y se da arquitectura a través de un medio de comunicación conocidísimo en este eh, país, no a través de las candles que nos entendemos son asacaídas para eh, permitirnos su acceso a documentación, eh, a documentación oficial. Te hemos solicitado también, porque lo que se di no el anteproyecto que fue eh, eh, publicado en la web de transparencia, eh, existe un informe de viabilidad socioeconómica elaborado y e asignado eh, por la Junta de Galicia a través de la Secretaría General de Unidad. ...universidades y a esta Cámara... Temo lo solicitado por el artículo 9, no se ten remitido, por lo menos al Grupo Parlamentario de BNG, ese supuesto informe de viabilidad. Que en todo caso, e seguiendo a normativa vigente en este país a través de la ley de transparencia, debería haber acompañado a este anteproyecto cuando fue pendurado una página web de, trans, de transparencia, ¿no? porque sostén supuestamente a viabilidad y a redacción do propio anteproyecto eh, de, anteprox, de, de ley. Porque no sabemos que Asunta aplaude cuas que esta universidad de privada se cree, pero no vemos ninguna soa razón eh, real, formal y e material de que exista efectivamente esa viabilidad de que no se contraven, como determina la legislación galega desde el año 2013, eh... Por ejemplo, el régimen de incompatibilidades, las duplicidades o las distorsiones que pueda ser un no sistema universitario público de este país. Sobre acá, lo meu grupo ten elevadísimas dudas, porque si damos por cierto que se publican los medios de comunicación, y aquí lo confirmó el secretario general de universidades, como no se va a duplicar si una parte de oferta existe ya en no el sistema público, como puede ser administración e dirección de empresas o arquitectura. Pero Habría que analizarlo en todo caso En base a documentación oficial A que insisto, o BNG No se está dando acceso eh, En síntesis, no lo que proponemos eh, Que en todo caso se paralice cautelarmente Es eh, obvio que la legislación galega, e a galega Y a estatal reconocen la posibilidad de que se creen universidades privadas Es el mercado, amigos Que diría eh, Cristóbal Montoro ¿no? Efectivamente Existe la posibilidad de que se creen universidades privadas Pero también tenemos una ley garantista Mucho menos lo que a nosotros nos gustaría como grupo parlamentario, pero que es garantista y e que exige que no puedan generarse distorsiones, entre otras cosas. Y e para avaliar que no existen esas distorsiones, la propia ley prevé que se eh, desenvolvan y e que se eh, elaboren una serie de informes a los que nos, nos referimos en el no primer punto de enmienda. Entre tanto, no se conhezan, nos entendemos que el proceso de tramitación de anteproyecto de ley no debe continuar o su curso. Por eso pedimos, creemos que se ajusta un poco más a lo que debería ser a parte resolutiva, que se paralice. Galice cautelarmente ese proceso de tramitación del anteproyecto. Entre tanto, no se pronunciaron respecto, mediante los correspondentes informes previstos en la Ley de 2013, a la Agencia de Calidad de Cali, para Calidad de Perdón, al Sistema Universitario de Galiza o Consejo galego de Universidades y a la Confederencia perdón de Política Universitaria que depende del Estado. He después un segundo punto que nos parece de perogrullo, porque en realidad ya está solicitado a través del artículo 9, por lo menos por parte de Venegas, remato presidente, que se remita o Parlamento de Galiza, no plazo máximo de una semana, porque sabemos que obtenen, pero no nos quieren dar por alguna razón, y e les saberán, no plazo máximo de una semana, toda documentación relativa al proceso de creación y e reconocimiento de esta universidad, incluyendo ese informe favorable de pertinencia socioeconómica que elaboró la Secretaría General de Universidades y e que no conoce absolutamente, eh, absolutamente ningún. Pero ese expediente recoge, entre otras cosas, a propuesta que formula a banca. Es que a este Parlamento, que en última instancia, Embro y esa ley de 2013 prevé que tenga que aprobarse la creación y el reconocimiento de esa universidad en este Parlamento, los grupos deberíamos tener acceso eh, a él. Más nada, muchas gracias. Gracias, señor Rodil, por el Grupo Parlamentario Común de Izquierda. Señora Acuña, tengo la palabra. Uh -huh. ben, nos hemos ap apoyar esta iniciativa y, e, de luego, parece nos absolutamente congruente. A emenda de sustitución que propongo el Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Eh, después de, de meses de anuncios, efectivamente redundando una escasa información, vemos que asunta comienza a tramitación de proyecto, impulsada por la da, da Universidad Privada, impulsada por la Fundación Abanca. Ha sido acredita, desde luego a, a publicación de anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad de Privada, Universidad Intercontinental de la empresa, con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia. La posibilidad de, cierta de tener una Universidad de Privada leva tiempo provocando muchísima inquedanza en, en la comunidad universitaria que no ten claras cuáles pueden ser las consecuencias de esta creación sobre el sistema universitario de Galicia que lleva una década sufriendo tanto recortes orzamentarios como estrictas limitaciones impostas por la Junta, ampliación de oferta educativa a las tres universidades públicas. De feito no solo a Universidad de Vigo, fueron los tres reitores galegos que denunciaron una contradicción, una decisión que iría en no sentido contrario a eficiencia mostrada por las tres universidades. Mientras aún se les pide eliminar los títulos que no se sean eficientes, otros ofertan grados que se imparten en Galicia. Además, temen que no se les exija tanto a ese centro privado como al sistema universitario de Galicia, que las reglas del SOGO se sean, por en diferentes. El propio texto de anteproyecto apenas eh, informa sobre los estudios que se impartirán, diciendo únicamente. O proyecto de la Universidad Intercontinental de Empresa, parte del actual Instituto de Educación Superior Intercontinental de Empresa, IESIDE, centro actualmente adscrito a la Universidad de Vigo, Polo Decreto 445-2009, de Creto, eh, 445 -2009, do 23 de diciembre, impartiendo los estudos oficiales. De grado en administración y e dirección de empresas, y e un máster universitario en dirección y e administración de empresas, además de títulos propios e interinstitucionales. O su objetivo es constituirse en universidad privada y de servicio público especializada, no ha e ido de empresa y e de carácter internacional, desenvolviendo una actividad académica centrada en dos áreas de conocimiento: ciencias sociales y e jurídicas. E en y e arquitectura, una información que nosotros también consideramos absolutamente escasa, e, e, empleamos o, mesmo, adjetivo de una opacidad e, impresentable. ¿no? Entonces, creemos que esto crearía una distorsión e, grande en no el sistema público. E, e no está garantizado que el Gobierno galego no financie de ningún sitio. A universidades privadas. Por lo tanto, eh, recitamos también el proceso de tramitación, apoyamos eh, a iniciativa y eh, e suscribimos a emenda que fallo bloque. Gracias, señora Acuña, por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor Álvaro Martínez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Algo debe pasar con este proyecto porque hay demasiada opacidad, de mucha más de que ven siendo habitual cuando hay alguna figura normativa que se sabe que de un sitio u otro vaya a convulsionar, asociada en este caso, o mundo universitario. ¿no? Nos llama atención la presentación de este anteproyecto sin que ni los equipos de las universidades galegas ni los grupos parlamentarios de esta Cámara conozcamos ningún de los documentos perceptivos a los que se fixo referencia tanto por parte de la autora de la iniciativa como de las dos voceiras que me precedieron. Efectivamente, ninguém tiene conocimiento ni la memoria presentada por los promotores de esta universidad privada, ni los informes que se citan en la exposición de motivo de borrador, ni ningún otro documento o do expediente administrativo. Por lo tanto, resulta imposible saber... Resulta imposible saber, no digo que no esté, digo que resulta imposible que los grupos parlamentarios saibamos si este proyecto cumple los requisitos que están marcados en la ley 62001, orgánica de universidades, en la ley del sistema universitario de Galicia. Ni se conoce ese ficho de referencia. aquí, cuáles van a ser las titulaciones que quiere impartir esta universidad de privada, cando a propia ley? el sistema universitario de Galicia establece claramente que debe ser complementario y e no reiterativo respecto a las titulaciones preexistentes y e consolidadas en no el sistema universitario de Galicia, ni tampoco si a composición de equipo de profesorado cumple los requisitos que marca la ley. Es decir, toda esta falta de transparencia por parte de la Junta de Galicia a tratar un, un problema perdón, tan sensible es imposible que ni las universidades, ni los grupos políticos, ni la ciudadanía interesada valoren este proyecto. Este grupo parlamentario te presentado, creo que como todos los grupos parlamentarios de la oposición, prácticamente idénticas iniciativas orientadas con mayor o menor intensidad a modular a implementación de esta nueva universidad. Eh, digo modular, no digo limitar ni impedir o que queremos legítimamente es conocer cuáles son todos los extremos de creación de esta universidad. Máxime, cuando hemos asistido en varias ocasiones dentro de esta comisión cuarta en esta legislatura a intervenciones por parte del secretario general de universidades para defender la planificación de un mapa de titulaciones universitarias mezclando grados ya no en campus distintos, sino universidades distintas. Tenemos proyectos entre la Universidad de Santiago, Campus de Lugo y la Universidad de La Coruña. Y, por lo tanto, esas exigencias de un número mínimo de alumnos, que en algún momento hasta podemos considerar razonable, pero no una forma de actuación generalizada, que se piden a universidades públicas que aquela, que garante absolutamente que todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y de otras que puedan vir a estudiar o no el sistema universitario, tengan formación superior, no se le piden a una universidad que, evidentemente, creo tengo firme convicción de que vaya a distar bastante de tener el nivel de exigencia económica que tienen las universidades públicas. Cada uno que interprete esta afirmación como considere, pero evidentemente una universidad privada no es una ONG ni está feita con la finalidad de formar y e contribuir a la sociedad. Es, en sí, por definición, un negocio, evidentemente, legítimo. Sí, pero es un negocio Por lo tanto, lo que pedimos es esa transparencia En ese sentido incluso vamos a elevar iniciativas Al pleno de la próxima semana Entendemos que esa falta de transparencia Esa falta de información Es incompatible con un mínimo respeto Ya en primer lugar a esta Cámara Pero en segundo lugar o en primero A los integrantes del actual sistema universitario de Galicia Y que por lo tanto es incompatible Repito, con un Estado moderno O en este caso con una comunidad autónoma moderna nos, eh, con respecto al contenido de las iniciativas, que no sé al final cómo vaya a quedar eh, si se vaya a llegar algún tipo de transacción o no, entendemos que a retirado por cierto no es pertinente en el sentido de que creemos a priori que está garantida la legalidad de toda la tramitación. Solo faltaría, solo faltaría que no estuvieran todos los informes, pero sí o que queremos eh, conocer el contenido de esos informes para valorar si se adecúan desde nuestro punto de vista a la legislación que está claramente definido cuáles son los criterios que deben eh, regir a creación de una universidad privada. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular. Tengo la palabra el señor Fernández Prado. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tengo este que recoger, cuando leí esta, esta proposición, pues tuve que leer, a pesar de que era curta un par de veces, porque no lo en menos sin nada por un diputado, y e, e, e magistrado digo la doble condición porque evidentemente como acaban de decir yo e, creo que va en contra de toda la legislación vigente constitución, e procedimiento ley de procedimiento administrativo toda la ley universitaria, alow, va en contra de toda la legislación y e por otra parte como diputado o diputadas porque a competencia para a tramitación y e aprobación de una nueva universidad es de este Parlamento no vamos a ya a Xunta que tome las eh, competencias do legislativo. Hay que distinguir. Esto tiene que ir por una ley. Esa ley la tramitaremos nosotros, o Parlamento que le toque, cuando toque y e cuando sea oportuno dentro de esta tramitación. Por lo tanto, ahora a Xunta que le toca es una proposición de una fundación, no un banco ningún negocio, de una fundación sin ánimo de lucro, tramitala. Por cierto, una fundación que ya está impartiendo docencia privada en en Galicia, pero digo para que quede igual que hay otras falaba a señora Rodil de ADE de Arquitectura si se imparte ADE y Arquitectura privada en la Coruña en Cesuga sí, sí, privada lo que pasa es que dan los títulos por Zaragoza pero se imparte en la Coruña e van galegos e galegas e pagan una universidad de privada pero, no, digo por aclarar en cualquier caso, extrañanos eh, bueno, pues que traigan este tema claramente entendemos en nuestra opinión ideológico. Es decir, dijeron, creo que con claridad, algunos grupos, no, no, no. Non nos gusta no, eh, no, no. cuando es verdad que está permitido en España, en Galicia, por la legislación. Entendemos que hay que ser respetuosos con eso. Dijo el señor o señor Vega antes. Nos defendemos a, a universidad de pública, a defendemos. E creo que demuestra que este ano bate o récords de investimento en Galicia, 432 millones de euros, cero para las universidades privadas que se asisten en Galicia, que se asisten. Cero, 432 millones de euros o récord absoluto, de 18% más este plan con plan anterior para llegar en 4 años a 2.480 millones de euros de financiación. Creo que el compromiso con la Universidad Pública está clarísimo. En cualquier caso, respetamos a la Universidad Privada, respetamos al derecho de los galegas y e galegos a escoger la educación que quieren e, o que sí que tenemos que garantir, creo que lo que estamos haciendo es que la universidad de pública sea lo mejor posible y es que todas las que se impartan privadas estén al mismo nivel y eh, e tengan los mínimos niveles de exigencia de calidad que... Eh... Por otra parte, a mí me gustaría recordar que, eh, claro, efectivamente, tenemos una legislación autonómica muy, muy restrictiva, más de toda España. Hay comunidades autónomas donde gobierna es que hay universidades privadas. Galicia es una de las cinco, cinco comunidades autónomas que no tiene universidad de privada propia por esta ley garantista, pero además, pero además es la única en España que con más de una universidad de no tiene universidad de privada. Es decir, creo que eso demuestra el nivel de existencia de, de nuestra ley. Eso no quiere decir que la Junta de Galicia no tenga obliga de tramitar un expediente. Por cierto, hablando de la enmienda do BNG, falan en una contradicción, porque dicen suspender cautelarmente a, a, a tramitación. Justo, esa tramitación es a que garante que se informen, porque o que le toca, como dice otro día el secretario general, que informe o, a la esencia de calidad del sistema universitario galego, que informe al Consejo Galego de Universidades y e a conferencia general de eh, Política Universitaria no Ministerio. Eso, tramitación, el logo xa se verá una vez cumplida toda a tramitación. Por otra parte, no quiero eh, pechar sin recordar dos cosas. Primero, claro, falan de opacidades. Ede sorpresivo. Pero pues si esto le vamos falando toda legislatura, ya veo aquí varias veces o, o secretario Xeral, estuvo en Janeiro en, en consultas previas, estuvo ahora en la web de consulta eh, para legaciones. Es decir, por cierto. Eh, Hubo que entiendo e que, por artículo 9, en no el momento que pedieron, mandaron ya información que disponían. Si vuelvo a pedir, estoy absolutamente seguro que Asunta enviará toda información necesaria. En cualquier caso, en cualquier caso se explicó otro día el secretario general, que los rectores tenían conocimiento perfectamente del asunto, y e si hay algo que hay que felicitar a esta secretaría general, a la Consejería de Educación, os digo casi en todas esas intervenciones, es el diálogo con que se fala que se tenga las universidades a través del sistema universitario galego, aprobando casi todo por unanimidad de las tres eh, universidades en la Consellería. El tema de los títulos, de lo que se falaba, evidentemente hay un plan plurianual de, eh, acordado con las tres universidades para la implantación de nuevos graus, ya e hablamos de eso creo que fue otro día, e, esta, es, esta universidad en no el momento que lle toque procedimental presentará los graus que lle toquen. E serán avaliados con la misma exigencia, si no más, que cualquiera dos grados públicos de nuestra universidad. En cualquier caso, quiero también recordar que hace una semana justo aprobamos en eh, no el debate no, estado, no debate de estado de Autonomía una, pro, una resolución, además transaccionada con el Grupo Socialista, que entiendo que es muy más realista, legal y e que defiende el interés general de Galicia, muy más que esta. Permítame pechar leendo, por si, para que queden las actas, O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a garantir que cualquier incorporación de nuevas universidades en el sistema universitario de Galicia evite efectos negativos as e produce a las existentes y produza complementariedad en no una reiteración con la oferta de titulaciones de esta. Creo, sinceramente, que todas estas argumentaciones pues, explican que teníamos que rechazar a su propuesta. nada. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Prado. Réplica para el Grupo Mixto, la señora Vázquez de Arau. Ven, es que no sostemos que lo que va en contra de la legislación y e el propio anteproyecto, que en muchos casos no hay por donde collelo, y e es cierto, terá que vir a este Parlamento, tenemos que, que posicionarnos sobre lo mismo, hacer las nuestras enmiendas eh, que finalmente pues, tendrán un resultado aciago dado a mayoría que existe, pero es que vimos de analizar como propio anteproyecto carece de documentación que preceptiva. Todos los grupos de oposición estamos de acuerdo en eso. Este anteproyecto no redunda en eh, la posibilidad de saber si se va a cumplir esa resolución aprobada por el Parlamento de Galicia. No sabemos si se va a cumplir, teniendo en cuenta pues que aquí no se especifican las titulaciones ni otra serie de cuestiones que exige a ley para, para crear una universidad privada. Luego en cuanto a fundación Bueno igual, hasta la nada que encanto a fundación eh, también, pues, conven a la ley de fundaciones de interés de galego, eh, vemos que no hay conocimiento de acuerdo, de padroado, que para creación desta de esta universidad, que también es preceptivo. En cuanto a diálogo, es eh, que nos parece otra vez necesario señalar esa ausencia de comunicación a, a comunidad universitaria, cuando tres días antes de, de, de, hacer, eh, de poner a exposición pública este anteproyecto, se hay un acto inaugural de inicio de curso académico. Y es una queja reiterada. Bien, indo a lo que hablábamos de opacidad, de falta de documentación, que también por comentar, que xa, o Sinalo, o voceiro do PSOE, que tampoco se concreta Caleo Profesorado, que también una, eh, obliga, cuando se impulsa la creación de una universidad de privada, a tener personal docente e investigador suficiente. Y e también, pues, sinalar esa cuestión de información a través de los medios de Cales y Anser las titulaciones. E repetimos, duvidamos que las eh, ramas las que señala, las cales se señala que van a ser las titulaciones, permitan cumplir precisamente con esa resolución y e con la propia ley, eh, no sentido de no reiterar pues titulaciones del sistema universitario galego. Estamos de acuerdo, la enmienda do, do Benega, pues evidentemente sin ala, pues o que o procedimiento de creación de una universidad de privada, segundo dispuesto en la Ley 6/2013, ¿no? En segundo artículo 12, pues para eh, que, se, que se inicie esa tramitación debe haber pues esos informes preceptivos de, de los distintos organismos que se citan. En el luego estamos de acuerdo en la petición de información que pues ya debería ser innecesario solicitarla. No está eh, consta no anteproyecto que existe. Un informe favorable sobre la pertinencia socioeconómica deste, bueno, da, da da de la creación de la universidad privada e no se achega. Esto es delirante. Podemos eh, buscar una transacción. Más a todos los grupos de oposición concordan con esta enmienda presentada por lo BNG. E estamos dispuestos a aceptarla tal cual. E entendemos que el Partido Popular no hay forma de sumarlo a ningún tipo de eh, petición asunta de, de que deje esa opacidad al respecto del sistema universitario galego. No estamos totalmente en contra de que se cree esta universidad de privada, es cierto, la ley permitió, pero independientemente de lo que pensemos sobre la creación o non dunha de una universidad privada en no nuestro país, creo que tenemos bastante consenso en que este anteproyecto no es o aseitado para llevar adelante un proyecto de universidad de privada en no un país, independientemente de lo que se piensa, un anteproyecto chapuceiro en su tramitación y e opaco. Así pues, eh, valoramos ahora cómo hacemos con la enmienda. Gracias a Vázquez de Verao. Volvemos entonces a proposición de ley.